Hola, ¿cómo estás? Hoy en otro lado de aquí de Bogotá, Colombia, uh, dándoles ver el reino de los cielos. Mira que eh, esta semana eh, se celebraba aquí en Colombia algo que se llama el Día de las Velitas, algo de la Inmaculada Concepción. Y mira que cuando yo estaba en mi hogar y yo decía, Señor, quiero, quiero salir, Señor, quiero mirar qué es lo que está pasando. Y cuando salía eran como aproximadamente las ocho y media de la noche, la gente prendiendo las bolitas porque están invocando, ellos no saben que están invocando, a, no, ellos creen que es a la Virgen María y nosotros debemos darle gracias porque fue el instrumento por el cual nuestro amado uh, Jesús vino a la tierra. Uh, y recordemos que María no es la madre de Dios, ella fue el instrumento, ella es otra sierva. Y cuando yo miraba esta, estas personas prendiendo las velitas, haciendo esa esos altares, porque al, al a prender las velitas son altares, eh, que me, me, yo me, me ponía triste, porque el Señor me hacía recordar que ellos realmente no estaban a, eh, estaban adorando otros dioses y yo, la gente estaba tomando cerveza, otros aguardientes. Y estaban haciendo cosas que al Señor no le agrada. Y es por eso que el Señor, en esta semana, me, me tocó mi corazón. Y por eso eh, este, el tema de esta semana se llama La luz en tu corazón. Que realmente la, la luz de, en los corazones de las personas, de las almas, no está aprendido en Cristo Jesús. Está aprendido en las vanidades. Está aprendido eh, en, los, en los placeres de este mundo. Porque tomaban y hacían otras cosas. No los critico, no son para juzgarlos. Pero. El, el Señor eh, me hacía, me, me llevaba al Salmo 119, capítulo 105, y este, y este um, versículo dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Recordemos que la palabra de Dios, la Biblia, como yo lo llamo, ese pasaporte maravilloso que nos va a llevar a una, una vida eterna, nos dice, ¿qué va a pasar? Eh, Queremos estar preparados, ¿qué debemos hacer? No prender velitas, sino estar consagrados. De, igual de prender velitas, tener una comunión con el Señor. Hacer esto devocional de decir, Señor, mi familia, y perdona que como lo diga mi familia y yo, estamos a, te vamos a servir, estamos preparados, vamos a hacer algún, un cambio diferente. Pero por eso eh, esta palabra, tu palabra es una lámpara a mis pies. Y esa lámpara, cada vez que la escudriñamos cada vez que la profundizamos, nos muestra cosas maravillosas. Nos muestra que ese día de las velitas realmente nos dio Dios. Que ese, moment, que ese día de las velitas nos lleva a otra palabra en Éxodo capítulo 20, versículo 5, que nos dice, No alabarás ni le servirás, porque yo el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo en la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mis hermanos, el Señor nos está diciendo que no sé si tú estarás viendo este video, de, de pronto te estarás sintiendo ofendido, ofendida, pero ese no es el punto de que te sientas ofendido. Aquí el punto es demostrarte una verdad, de decirte que... Ese día, como lo llaman de las velitas, ese día que están adorando supuestamente a la Virgen María, una vez más, debemos darle gracias, porque fue el instrumento para que viniera nuestro amado Jesucristo, aquí la tierra, y pudiera... Uh, darnos esa vida eterna. Y es una, pala es, es, un, es una luz en mi sendero. Esa luz... Ese sendero, ese camino, recordemos que Jesucristo es la verdad, el camino en la vida. Él es ese camino de la vida que nos está enseñando cada día más que sin Él no somos nada. Y también mira que el Señor nos lleva a números. El Señor te dice esta semana, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Es lo que está diciendo el Señor esta, esta semana. El Señor te va a bendecir. No necesitamos de velitas, no necesitamos de altares, no necesitamos de días especiales. Lo que necesitamos es que todos los días lo busquemos, todos los días le adoremos, todos los días busquemos de su presencia, todos los días busquemos esa palabra que se, se a a sus pies recordemos que ese estrado que es la tierra es el estrado de sus pies aquí están los pies del Señor y debemos adorarle y por eso hemos venido a esta tierra a adorarlo, a darle gloria honra en el nombre poderoso de Jesús y ya para terminar recuerda mira otra palabra que nos trae el Señor en Isaías levántate y resplandece que tu luz ha llegado esa luz, no esa velita, sino tú eres una luz, la luz de tu corazón, por eso se ha titulado la luz en tu corazón, esa velita que es tu corazón, esa luz que es Cristo Jesús, la gloria del Señor brilla sobre ti, es lo que está sirviendo el Señor en esta semana. Mis hermanos, esta ha sido la palabra de, de esta semana, recuerda de seguirnos en nuestro canal de YouTube, darle seguir, darle ese like, darle... Eh, no es para nosotros, sino para el Señor. dan esa gloriza otra. Recuerda eso. Y te invito a que cierres tus ojos y oremos. Padre Celestial, Padre, de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, que nuestra luz, que nuestros corazones, Señor, sean esas velitas, Señor, esa luz. Padre Celestial, que cada día está infundiendo esa palabra, las buenas nubes del reino de los cielos, amado Señor. Padre Celestial, Padre de la Gloria, queremos agradecerte por estos momentos, queremos agradecerte por esta semana y por la, por la semana que viene. Gracias por este, por este mes y por los, las semanas que nos quedan de este año, Señor. Y gracias por este año porque ha sido uno de los años más maravillosos de nuestras vidas, porque hemos entendido realmente que sin ti no somos nada. Amado Rey, te queremos dar gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, te queremos dar la gloria y la honra. Y recuerda siempre que tú estás en la gloria para hablar de Dios.